En la historia de este vlog, siempre, siempre, me enfrento a la misma dificultad, una y otra, y otra vez. Hey guys. Hola cabros, ¿cómo están? Yo estoy muy bien. Mi hombro molesta mucho menos, por lo cual ya estar en la cama no es tan complicado. Levantarme o acostarme tampoco me cuesta tanto. Y eso permite que pueda descansar un poco y de repente sacar la mano del carestillo. Así se llama, ¿no? Así que aproveché de juntarme con mi compadre metalón para ir a almorzar en nuestro lugar favorito, del centro, y aprovechar de ir a Vitrinar Cómics. Así que aprovechamos de conversar, de cómics, de proyectos que podríamos hacer. No pudimos evitarlo, así que nos trajimos un cómic. El cómic que me traje es sí. El La Trinidad, eh, del autor Matt Wagner. La historia de cómo Batman y Superman conocen a Wonder Woman. En realidad, para ser honesto, solo lo traje porque me gustó Caleta el título es como muy de los años 30 de la época de oro de los cómics bueno una oportunidad de conocer mucho más de Wonder Woman estando allá aproveché de ir a la peluquería porque ya no soportaba el pelo como pueden ver soy un sauce bien podado suena como así jalado pero no Y para terminar con Broche de Oro el día, eh, fuimos con la JL a ver Dunkerque en el IMAX de Plaza de Caña. Segunda vez que la veo y es segunda vez que se me aguan ah, bueno, los ojos al ver ese Spitfire. Y en esa escena particular donde cuando las vean sabrán ese Spitfire ahí... Por lo demás, he estado pensando harto en en, en esto, como estoy como en mi 100% para grabar el blog, he dejado de grabar algunos días, después cuando quiero volver me cueste mucho retomar las grabaciones y esto en realidad se debe a, a muchas cosas, puedo identificar muy claramente tres cosas, la primera es la inercia, uno cuando ya agarra como un ritmo se quiere mantener enfrentarse como una página en blanco y eso siempre da miedo porque hay demasiadas opciones, yo puedo hacer un blog de millones de cosas y tengo que elegir solamente una y es como eso cuesta bastante y lo otro que siento que me, me toca a mí muy pr profundamente es como las ganas de que todo salga perfecto, que todo salga como muy lindo muy hermoso, que ojalá los blogs se me parezcan sean mucho mejores que los he hecho antes, incluso mejores que mis héroes. Y eso es como igual que la depresión. Es como puta, entre hacer el blog y no hacer el blog. Suena mucho más libre de ustedes. Seguir no haciendo el vlog. Pero como es miércoles, yo ahí tengo la trampa de que leo sus comentarios, leo sus preguntas y así me ayudan a romper un poco la inercia. Así que, ¿qué les parece si... Tengo que cambiar esa introducción pronto. Celeste Fernández dice, fue un eclipse súper acontecido. Sí, fue súper acontecido. De hecho, es el eclipse más documentado en la historia de la humanidad. Y en una historia de eclipses documentados que ya son como 4.500 años. Llevamos como humanidad 4.500 años documentando eclipses. Lucas Tapia dice que le gustan los eclipses por el lado místico que tiene, y sí, que aún tienen esas cosas eh, maravilla. M me cuenta que estuvo súper atenta, pero se lo olvidó y se le pasó la hora, y bueno, no, pudo, no tuvo la chance de ver ningún link que dejé. Pero te voy a dejar el blog de Casey Neister, que está saliendo acá. Lo que yo quería ver, más que el eclipse en sí, es lo que pasaba alrededor y él capturó súper bien lo que yo quería ver Noemí Vargas me dice, ¿eh? como que le puse un poco de color porque en realidad el eclipse es algo que pasa ahora y va a pasar siempre y entonces como que... Entiendo desde la distancia que... Mmm, de ver algo que está ocurriendo en Estados Unidos que aún sigue siendo... interesante En lo personal yo igual aún me sigo maravillando con... para los días de luna llena, es como... Cuando está al lado de las montañas que se ve más grande y, y eso tiene una razón de por qué el atmósfera... No sé, a mí yo aún sigo maravillándome, aún sigo... Eh, no sé. Daniel Cartes pasa desde el eclipse al bao al guabao, no se preocupe amiga, yo le explico. Y el guabao, pancito taiwanés, mira mejor aquí hay una foto. Es un guabao y sabe muy rico, cuando esté bueno vuelva a la radio le puede llevar promesa. Y ese fue el pregúntale al árbol de post Eclipse eh, eso Sobre hacer los vlogs o no hacerlos y cómo empezar y no hay nada más pulento que solamente empezar, elegir una cosa y darle con todo y hacer como mmm, negociar con uno mismo, decirle a, a esa voz que tenemos en la mente que puta que no nos va a salir bien, que nos va a hacer fome, que todo más, como bueno, eh, déjame escribir y después critícame. Y no es cosa como de apagarlo. Sino que decir. Bueno. Te quiero escuchar. En verdad te quiero escuchar. Pero más rato. Y por ejemplo. Lo que yo voy a empezar con este vlog. La semana después lo voy a ver. Y voy a encontrar. Qué podría haber hecho mejor. Para así sacar aprendizajes. Porque si no voy a terminar haciendo los mismos vlogs. una Y otra. Y otra. Ves. De estar tan, tan estresado por no estar haciendo nada, no poder hacer nada. Estoy acostumbrándome a estar súper piola y ya me está dando miedo volver a la pega. Este ritmo igual, igual se ha disfrutado. Man.